STETV San Juan Once Mayagüez Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica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 Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica Juega Gana Cash o busca el juego Star y gana hasta 50 mil dólares Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica Raspa tu suerte con los juegos instantáneos y comienza a celebrar Y aquí estamos listos para los sorteos de esta noche y es con el Pega 2 Que damos inicio, así que boleto en mano, mucha suerte Puerto Rico Primer número es el 5, repito el 5, segundo número. Es el 3, repito el 3. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 5-3, el 53. Y pasamos a Pega 3. Mucha suerte, boleto en mano si jugaste Pega 3. Y pendiente que se acerca el primer número. Y es el 5, repito el 5, segundo número es el 1 repito el 1 y tercer número es el 6 repito el 6 el número ganador de pega 3 de esta noche es el 516 el 516 y concluimos con el pega 4 mucha suerte y pendiente a los cuatro números de pega 4 y ya llega el primero y es el 4 Repito el 4, segundo número es el 8, repito el 8, tercer número es el 2, repito el 2 y cuarto número es el 0, repito el 0. El número ganador de Vega 4 de esta noche es el 4820, el 4820.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 de nuestra programación por TV San Juan WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Hoy en Noticias 360 Ian deja rastro de destrucción a su paso por el suroeste de Florida Biden declara zona de desastre territorios afectados por el huracán además anuncia su intención de visitar Puerto Rico Mientras, gobernador se expresa inconforme por retraso de restablecimiento de agua y luz. Y Luma anuncia que dará un crédito a los abonados por los días sin servicio. Este y más a continuación, en esta edición que comienza, ahora. Amigos televidentes, el huracán Ian, ahora convertido en tormenta tropical, dejó daños catastróficos en su paso a través del estado de Florida, mientras el presidente Joe Biden declaró estado de emergencia mayor para el estado a raíz de la devastación. Mayra Acevedo tiene resumen de lo que hasta el momento se conoce y el relato de un periodista ponceño que se encuentra en Orlando. La marejada ciclónica se batía contra la costa sur-oeste. Inundaciones históricas provocadas por las lluvias de sobre 12 pulgadas en varios condados al centro como Osceola, y cientos de miles de hogares y negocios inundados o dañados, según estas imágenes de Fort Myers, cercano a donde Ian entró a tierra. El presidente Biden declaró un